Estimados estudiantes y estudiantes reciban un cordial saludo de su profesora Gabriela Tinoco les invito a reflexionar conmigo los elementos de la ciencia penal vamos por el primer elemento la delincuencia la delincuencia es el conjunto de acciones u omisiones que van contra el orden público desde el inicio de la creación del hombre se ha concebido la delincuencia lo encontramos en el libro del Génesis, cuando Caín mató a Abel, por lo que Dios se enojó y lo expulsó de la tierra. La el concepto de la delincuencia eh, criminológicamente vendría a ser más estadístico, por cuanto eh, es un conjunto de, de acciones que vienen a determinar los delitos cometidos por las personas. Como segundo elemento, tenemos el delito el delito es todo acto tipificado en las leyes penales como tal el delito no puede existir fuera de las leyes penales debe estar incluido dentro de la legislación penal de cada país como tercer elemento tenemos al delincuente el delincuente es la persona que con voluntad y conciencia comete un acto una acción u omisión penado por la ley causando daño a la sociedad esto quiere decir que el delincuente con sus acciones siempre va a causar algún daño a la persona que en este caso va a ser la víctima directamente dentro de los delincuentes tenemos varias clases como son el actor que es la persona que comete directamente el delito y por ende merece la totalidad de la pena como segundo tenemos el cómplice que es la persona que ayuda al cometimiento del delito y por último el encubridor que a sabiendas de que el delincuente está cometiendo un delito le ayuda a esconderse el tercer elemento tenemos la pena que es la sanción o castigo impuesto por la autoridad a la delincuente o al delincuente la, sans, la pena vendría a ser eh, la reprimienda que da la sociedad a la persona por el cometimiento del delito existen varias clases de pena como son la privación de la libertad y va directamente eh, hacia lo que vendría a ser el, los bienes jurídicos de las personas el siguiente elemento y el último tenemos la víctima que es el sujeto pasivo del delincuente sobre quién recae el hecho delictuoso o quien sufre menoscabo en sus derechos es la persona a la que se le comete el delito por ejemplo si una persona se le roban el vehículo la víctima vendría a ser el propietario del mismo eh, la víctima ha sido olvidada en muchos de los casos en nuestra legislación ecuatoriana y más bien se la ha pasado a un segundo plano tomando prioridad lo que es el delincuente muchas gracias